O Entonces sea, cuando yo llame, ellos había tiempo. Pues yo salí de desesperar llamando, que llegara rápido, que todavía tenía vida. Porque ahí se me movía. Y yo le decía, rey, ¿qué tú tienes? Y no podía como hablar. Pero le abría los ojos. Pero abría los ojos y me movía como la boca. Entonces yo le decía rápido que si me va a mover, está vivo. Pero ellos llegaron, ahí. Llegaron, pero que no pusieron asunto. Se quedan ahí, ahí. No quería que no sacaran ni nada. Pero luego que la ambulancia llega, o sea que, lo, que ya lo declaran muerto, supuestamente él hizo algunas reacciones como, como de que tenía vida. Eh, eh, él abrió los ojos. Él abrió los y ojos. Sí, respiraba. empezó como a respirar y se quedó. Ella le dijo, está vivo, todavía está vivo. O sea, como que está vivo. ¿Y cuando, no intentaron sacarlo? No sé. Ahí okay, su, ok, ¿su nombre es? Marta. ¿Y cuál era el nombre del joven? José Reyes.